Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo tutorial del canal de Amenofis. Hoy te vengo a mostrar cómo es el proceso para poder convertir un líquido como orina, por ejemplo, en oro o sal marina con agua. Este método es un método de la alquimia con la que se puede crear un tipo de estructura que... Puede estar como mezclado en lo que nosotros le decimos fenómenos paranormales. Es por eso que la alquimia siempre tuvo como secretos. Por el tema de que nunca podían explicar por qué los, los poderes en el humano se acrecentan cuando uno consume cosas alquímicas. El primer proceso alquímico para convertir oro es a un litro de orina le... Le mezclamos tres cucharaditas de carbonato de sodio. En ese momento, el agua cambia el pH, se vuelve energética, se crea una estructura y se forman las partículas. Esas partículas luego caen y tenemos ahí el hormuz. El hormuz son las partículas. Estas partículas son partículas alquímicas, que tienen mucho que ver con la piedra fundamental. Y si las consumimos, estamos consumiendo las sales fundamentales para la vida. Tienen muchas cosas en forma coloidal, desde magnesio hasta átomos de oro, iridio, rodio, o sea, superconductores. Eh, bueno, vos preguntarás, ¿carbonato de sodio? El carbonato de sodio no te lo venden en todos lados porque con esto se hace la droga. Entonces está como no está muy permitido vender esto. Si estás en un país donde lo puedes comprar, bien. Y si no, compra bicarbonato, lo pones en un plato de metal y lo pones al fuego mediano 5 minutos. El bicarbonato se convierte en carbonato de sodio y ya con eso vas a poder moverle el pH a la orina y sacar partículas de oro. Luego tenemos el método del agua más sal marina. El agua tiene que ser agua destilada, un litro. Sal marina entre 10 y 40 gramos, acá a este método también le echamos 3 cucharaditas de carbonato de sodio y va a aparecer el hormuz de el agua destilada más sal marina, luego tenemos un método que es con soda cáustica o sosa cáustica también le dicen, bueno esta soda cáustica nosotros la mezclamos con agua destilada y le vamos echando gotas al agua más sal marina, hasta que el pH de este, de este líquido llegue a 10,74. Ahí aparece el hormuz y decanta el fondo. Nosotros cuando tengamos este fondo, si lo hicimos con soda cáustica, tenemos que tirar el agua, dejar solo el fondito, llenar de agua de nuevo, moverlo, no hay que meterle cosas de metal, moverlo con algo de plástico o con algo de madera, y luego dejamos que baje de nuevo, le quitamos el agua y le volvemos a meter agua limpia y revolvemos. Esto es para lavarlo, para lavarle las trazas de soda cáustica. Hay que hacerle como mínimo 8 lavados a este hormuz. Este hormuz es más potente que este con carbonato. Así que recomiendo mucho que al que quiera incursionar en la alquimia de una manera más potente, bueno... Que pruebe con esto, que se compre un medidor de pH electrónico, soda cáustica de 99% de pureza, que es una que usan para las comidas, no es la soda cáustica de, de esta pacañería. ¿sí? Esta hay que buscarla, existe, no está en todos lados, así que por ahí la tengas que pedir a otro país, no sé. Y bueno, en el peor de los casos, eh, con soda cáustica de esta pacañería también funciona. Pero bueno, estamos, como esto es para la salud, estamos tratando de sacar el mejor producto. Si lo hacen con soda cáustica de tapacañería, usen el, el hormuz resultante para las plantas y no van a poder creer los efectos que hacen las plantas. Una vez que tengamos el hormuz lavado, lo metemos en un plato hondo y lo metemos en el horno de nuestra casa, con la tapa abierta al mínimo. De esta manera nosotros vamos a ir evaporando con una temperatura como de 60 grados, el agua y hasta que se seque por completo y nos quede un polvo blanco. Así que bueno, estos serían los tres procesos para conseguir oro, iridio y rodio que son tres metales superconductores que están, con este proceso, enclaustrados en paredes de vidrio. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Cuando nosotros... Le movemos el pH al agua, se forman frentes de onda magnéticos en ese agua, se energiza. Estos frentes de onda van arrastrando el dióxido de carbono y de repente chocan. Chocan en un lugar donde están los núcleos superconductores de oro, iridio y rodio. Entonces, bueno, en esta línea eléctrica chocan dos magnéticas. De este choque se produce una compactación de energía. Pero la energía, ¿dónde estaba? En los cristales de CO2, de dióxido de carbono. Entonces se forma un cristal, donde en el centro están los superconductores. Entonces el superconductor luego se voltea y la parte eléctrica pasa a ser magnética. Y es así que la partícula levita, porque tiene un campo gravitacional magnético, que era el primero era el eléctrico. Bueno, esta sería la famosa partícula superconductora. Es una partícula que tiene anillos magnéticos, por lo tanto vos a estas partículas le podés hablar. Son como micrófonos para hablarle al éter. Cuando se chocan los frentes de onda y se forman estas partículas, lo hacen de esta manera. Que yo le digo cabellos de cristal. Son como microtúbulos de cristal que tienen un, en el núcleo superconductores de oro, iridio y rodio. Después la carcasa es de cristal de CO2 formada, hecha cristal. Bueno, el tema es que la partícula que tiene este campo gravitacional, producto de sus formas, es que la energía sale en distintas, en distintas direcciones. Por este lado nosotros tenemos el magnetismo nuclear fuerte, pero por este otro lado tenemos el magnetismo nuclear débil, que es el que va entrando con los anillos, pero a la vez... El magnetismo también, porque por acá sale eléctrico, pero por este lado sale magnético. Y cuando sale magnético y está entrando el magnetismo nuclear débil, este sale magnético pero fraccionado inductivamente, quiere decir electromagnético. Significa que con un, con un eje eléctrico fraccionamos un campo magnético. Entonces de la partícula sale electromagnetismo por arriba y por abajo, y por el medio entra el magnetismo nuclear débil. Cuando nosotros hablemos con las partículas, vamos a estar cargando este lugar, esta zona, y nuestras palabras van a modificar el aminoácido, digamos la estructura energética del pulso magnético nuclear débil, por lo tanto el mensaje va a llegar al baricentro de esta partícula y la partícula lo va a emitir como una realidad con tiempo. Esto es lo que hace realidad. Nosotros para crear realidad tenemos que modificar el pulso magnético nuclear débil. Después les quiero mostrar otro método para generar superconductores de la alquimia. Eh, como sabemos, el Hormuz es parte de la nanotecnología que ha llegado al planeta en el siglo XXI. Pero también, junto con el Hormuz, ha llegado una tecnología igual que se llama la tecnología de los GANs. Los GANs son también partículas superconductoras que las formas en el agua con sal, agua destilada más sal marina igual que para el Hormuz, solo que le hay que ponerle una chapa, bueno acá dice plomo, pero sería una chapa de zinc, una chapa de cobre, nano recubierto, una chapa negra. Entonces nosotros ahí, con una pila de 1,5, vamos a excitar las chapas y vamos a formar mucho hormuz, pero es otro hormuz, es un hormuz un poco más grueso, se llama GANS. Bueno, ese con una pila es un GANS forzado porque lo vamos a hacer más rápido. Si no le queremos poner una pila, le unimos los dos alambres y se va a formar más lento, pero va a ser un GANS más finito. Y si le ponemos un LED verde entre los dos extremos, vamos a estar haciendo un GANS mucho más finito y ese ya se puede consumir como el Hormuz. Pero bueno, esta tecnología llegó más que nada no solo tanto para la salud, sino para energizar eh, ciertos dispositivos que nosotros vayamos a crear con, con esta nueva tecnología de los cabellos de cristal. Cabello de cristal son superconductores, así que bueno, de 10 a 40 gramos de sal marina por litro de agua hay que echarle. Abajo del tupper hay que ponerle un papel de aluminio para que haga como capacitor y a la vez como jaula de Faraday. Hay algunas personas que lo recubren todo, pero el señor Keshe, el inventor de esta tecnología, dice que solo se lo pongas abajo. Si vos querés hacer un pulso eh, electromagnético de gran poder, bueno, en vez de la placa de zinc le tenés que poner plomo. Y de esta manera vamos a estar juntando un GANS de plomo, que si lo mezclamos con el Hormuz, vamos a obtener mucha energía. Pero con esto hay que tener mucho cuidado porque las radiaciones de este Hormuz eh, son muy pesadas, como el mismo plomo. Y bueno, y nos puede provocar fatiga y cosas por el estilo. Así que bueno, amigos, eh, si quieren un poco más de información, los invito a ver... El canal Alchemised, que lo voy a dejar eh, acá abajo, en la descripción. Y también te voy a dejar en la descripción el canal de David, un amigo de España, que tiene muchos testimonios con respecto al Hormuz y las curaciones. Así que bueno, no te lo pierdas. Esta es la tecnología que llegó para el siglo XXI y es para vos. Así que bueno, te puede sonar un poco raro, pero acá empieza algo... ...que va a provocar un cambio muy grande en los seres humanos. Nos va a devolver el poder, nos va a empoderar, nos va a devolver la salud... ...y bueno, simplemente vamos a recuperar la libertad. Con esta tecnología también se hacen naves espaciales. Ya voy a estar hablando de esto, pero ya les digo que aquí comienza una nueva tecnología... ...que nos va a dar la libertad completa sobre toda la galaxia... ...y bueno, nada, llegó y hay que abrir los ojos... Te mando un re abrazo y te doy las gracias por estar viendo este canal. Un beso, hasta el próximo video.